No, Ben way. Go in no sapons, no take you. Do you go wish escuchan todo. Bueno, eh, Pedro me hizo llegar con un MP3 de la música de la música. Ah, una, una canción. Sí, la, la principal. La, la, la. Después se la pide y se la fue pasando lo que tenía espacio o okay. la fue Así que queda. Sí, nombre. Y ahí sí, Pero de última semana tiene ella. Da, Genial, el para descargar. O sea, las sí. de sí. la sí. la sí. bueno, ¿quién rompe hielo? Bueno, adelante. ¿Qué tal, eh, Pedro, soy Adriana, que está feliz. en Adriana de Gustavo Argentina. Y bueno, eh, desde Gallina ¿Por qué el título ¿Son las preguntas? Sí. Claro. Eh, bueno, yo me crié en un pueblo muy chiquito de la premisa de Santa, digamos, que se llama lo es un pueblo como que terminamos en una película de transmisiones. En Entonces, desde muy pequeño y desde con muy primera mano experimenté situaciones con las que se en la vida. Y ya después, ya el culto, Trabajé con adolescentes un tiempo, estuve trabajando como en, en un programa, donde trabajaba con adolescentes y mujeres, y me llamó poderosamente la atención cómo se repetían algunas historias que yo había visto a los 7, a los 8, a los 25. Eh, y un día leo una, una noticia en el diario que entra yo yo de hablo del 209, una pareja, en el pueblo de donde yo era insalta. Y ayuda y porque la madrugada se siente mal. ¿Y tal? No tan interesante, teniendo que volver en la calle. La semana pasada pasó lo mismo. Entonces, ¿también todo lado? Es decir, en todos lados. Exacto también. Que vez se terminamos grabando la, en la camícula. Entonces es como un, un tema que se requiere en una historia a lo largo de estos años y me parecía sumamente importante, interesante y potente poder contar una historia así, en donde además se habla de la violencia obstetricia, como, como tengo amigas a las que han ido a Parir y cortan, como les cuentan la película, que es algo de lo que no se habla, bastante lo pasa todo el tiempo. Entonces, un poco con esa historia como disparadora es que decidí contar la película que tiene. Así fue como arrancó. Y se llama Las Premiadas, fue el tema del este título, de misiones sobre todo, cuando fuimos todo el mundo cuestionando las peñadas, creo que es también eh, llevarlas a una cuestión más animalesca y de instinto, es un poco lo que le pasa a, a Carmela al final de la película, que termina apareciendo en la calle, esta cosa de instinto que tienen los animales también, que se alejan para parir, y lo defendimos a más del título, porque la verdad es que polémico foco polémico nos lo bastante, y es por eso que se llama las peñadas. Ya desde el título te das cuenta de que no van a bueno, van a salir con que el, el se es crudo. Así que... Pues. Y las embarazadas hubiera quedado como medio... Claro. No. no, no. Eh, ahí el peso de la película está ustedes dos ¿no? si y realmente es un trabajo corporal ¿no? como muy sacrificado. ¿no? ¿Cómo lo sintieron ustedes, Carlos y yo, Germán? Bueno, fue un proceso muy conjunto con Marina. Y, y muy de compartir lo que ella venía preparando de antes de todo también. Pero llegamos ahí a San Antonio un poco a, a poner el cuerpo a los ensayos y todavía nos encontramos un poco Y ahí encontramos una amiga y una o salvadora, la verdad, que ha sido la producción de la peli, que es Carolina, que significa ya está embarazada en ese momento. Y nos juntamos mucho con ella, de, de la mujer de Rodaje, se un vínculo muy familiar de la de eh, la Y ella, nada, compartíamos con ella esa energía de una mujer embarazada y ella, nada, físico que ella nos miraba con los físicos que difíciles se tuviera tuvieran terminar, no sabían Así que era una experiencia diferente del cuerpo, en esta que te en cuenta otra cosa Y nada, era algo muy lindo a ese nivel también, como ya cuando vas a firmar a lugares que no son casa. Eh, o con ciudad digamos, eh, te con todo un mundo nuevo y creo que eso nos abrió la puerta de su casa. China Marina que lo aprendió desde el principio de la película, cuando no tienen nada para de comer, les dan aquí. Y es una mezcla de harina, no sé, pues en el estado de los Estados Unidos, hay y agua, este, y sal, y lo pueden comer mucho salado, ya, entrego, sí, con eso salado, y lo acompañan con eso en la investigación. Y eso también lo descubrimos en ese lugar. ¿eh? Sí, ahí. Sí, contábamos pues, ese tiempo tan antes, porque sí creo que había habían muchos elementos que aparecieron sí. ¿La gente del lugar ya tuvo oportunidad de ver la película? No, están locos la, la primera película, fue, lo pusimos un poco en el mapa, en un lugar que se llama San Antonio. De hecho, ya también esta fue que se a decir, porque había un paso fronterizo que estuvo todo este tiempo. ¿Está de que carnaval. Sí. El paso este que ah, es sí, sí. oficial, lo acaban de ver hoy, fue como la, el día que lo habilitan. Entonces para ellos fue toda una experiencia acá, para nosotros, fue para todos una experiencia, porque además el equipo era mitad argentino, y mitad brasileño, y de todas partes de Brasil y de todas partes de Argentina hicimos ¿no un circo de y show. Y para la gente del pueblo nos dábamos. Sí, fue loco para eso también. Sí, sí, como, y muy. Y están todos esperando que, que nosotros presentemos la película, vamos a ir. Para presentarnos en San Antonio, no sé si vamos la semana que viene o la otra, pero como que están armando los productores para poder ir a. No tienen sida. Claro, eso no te iba a preguntar, iba a ¿dónde? Para... De hecho, no tenían ambulancias. Claro. Mucho, mucho de lo que está en la peli es. es, es ¿Verdad? Eso, cual estaba en el guión. No es que. <risa> Yo quería. <risa> <risa> Fuimos y no había ambulancia en serio, no había policías. Tampoco no, no tienen eh, apoyo. Yo les quería preguntar eh, cómo fue trabajar con los chicos, con los niños, porque se me ocurre que debe no ser difícil en una película, tener que repetir escenas, si hubo que repetirlas, de dónde eran esos niños. Los niños eran de Brasil. Hicimos un casting enorme, ahora había un, un director de teatro de allá que se llamaba Io, nos ayudó con el casting, como, como algo que nos, nos abrió también en el la puerta, y los tres meses, salieron del Brasil, también fue todo un tema traerlos, cómo cuidarlos, nosotros edad tenemos toda una cuestión sindical con el trabajo de los niños, que teníamos un determinado, y también estuvieron como conociéndose un poco antes con ustedes, no mucho tiempo, me gustaba esa idea de que no se conozcan tanto, como que haya como esta cosa así de... que se ve. Toda esa la escucha y los niños, creo que lo que ocurrió también. Eh, también estaba sí. que... Teníamos una tutora. Ella... Pero eran vienen que no eran actores. De hecho, Benny, que es eh, la, la nena más rochita, <tose> pero bueno, había vivido experiencias, así también un poco violentas en su casa, sino el cero, el cero, la que partía con una una cosa así Que por suerte, bueno, nosotros los tutores, Sí. todos, este, y, y trabajar con la naturalidad de ellos, de que sean niños. Este, que eso es lo que a mí me interesaba también un, un, un monstruo de la película, que eran niños no son cosas de niños, cosa de, de adultos, en las películas a los niños se los adultizan. Claro, sí. sí, esa es la canción también de los niños ahí jugando, en la secreta, Inocencia no. cuando va a, ah, sí, a estar viendo que de de, de, ex, también es sí. re común, sí. que lo va y que se llora y se sí. los pues, Están jugando y está ¿no? Que sea como lo más natural y real sí, posible. Naturalistas sí. sí. ¿Te hubo que repetir varias veces las escenas o salieron de primera <totruzano> cuando se coche indicaba? Eh, Armábamos el set antes y planteábamos la escena con el director de fotografía y con todo el equipo, y nos dejábamos, había como una, una, un listado de acciones que ellos tenían que hacer, correr alrededor de la mesa, y nos dejábamos dibujar. Y después era magia, era lo que nos sea, aportaban, y fue espectacular porque, eh, sobre todo, las dos nenas, muy entregadas, muy, muy, muy entregadas al juego. y y a veces hasta sin que una les diga lo que tenían que hacer, como que naturalmente, Fue muy, muy difíciles bueno. Pero un poco de tiempo en ser, los cuidamos como para que no se agote, para que no se mucho calor. Claro. Todos sí, claro. Entonces es, es como. En qué meses, porque se hizo En diciembre. Por el calor, en diciembre. De acuerdo que el noviembre y diciembre del 2021 y cuando estábamos no terminando el modelo, 47 días. Sí, claro. Sí, mínimo. Y ella con de disuelto. Sí, sí. La gente está con paraguas por la casa. Sí, sí. Por Exacto. Calle, y, subé, y vos eras muy loco eso, porque todo el mundo con paraguas y nosotros filmando así. ¿sabes? Y aparte, alguna lluviecita que te sale por medio, algún arcoíris o algo. Claro. Por la, tarde, no decir, claro. Pero, por la y lluvia. Que, pero no la calle, sí, sí. Pero un... ¿Cómo, cómo lo gestionaron? La relación con los niños en la secuencia final donde hay una bastante tensión, de violencia, ¿cómo se sí, queda? ¿no? Les contamos antes lo que iba a pasar, no. eso lo hizo ya, que era la no. Ellos sabían que iba a ocurrir una situación en donde alguien iba a venir a gritar y que iba a ser violento. Entonces ellos ya sabían que, que, que malo, igual las reacciones de ellos son muy increíbles. Este, y un poco también apoyadas en, en la que son un poco las, las que están ahí y boteando todas las situaciones. Claro. Sí, dice, igual estaba en el que súper entrenado es un barrio de compite, justamente claro. también era de Brasil el carro se estaba para pasarlo, Por lo menos había que pasar por un pueblo que estaba a 30 kilómetros, todos los de Brasil, con toda la vuelta y la verdad eh, el también fue todo un cuestión para pasarlo y estaba entrenado con una pelota, entonces eh, todo, todo una... Estábamos en un puente, en el medio de una selva, porque estábamos lejos del de, de pueblo, así que se con todo, y ahí sí, fue todo un día para el carro, era esto, <risa> pues, sí, claro. Pues bien, ahí vos hiciste referencia a, a tu desafío como, como interpretar a las madres, diciéndolo, ese, ese fue el gran desafío que tuvo tu papel, pero no también tuvo otra, otra lista de que, que desafío personal. Y en principio de eso, eh, porque había algo que yo lo había atravesado y yo quería grabar un poco más de un poco Y eso era el problema que para mí. Entonces, por la de la mano de eh, esta chica, que nos acompaña el de suceso para mí. Y después había algo del acento que estaba haciendo muy suave, igual había algo del acento que yo tenía que controlar de lo físico y que se la tira como activa, como, como.. Sí, había algo con Marina también que las personalidades nuestras eran como muy opuestas en algún sentido. Eh, y yo siento que me metía mucho de ella para ser, el como si el personaje tuviera algo de Marina, pero para mí también quizás lo el ah, sí. que ella el sí, el fue como un niño Cuba, a como... Sí, ya se muy. Sienten que. Disculpen. Me gustó mucho eh, la expresión, la cara de Aileen porque me estaba indicando el fuerte calor que invadía la zona. Ella estaba en toda la película permanentemente transpirando. Sí. eso me llamó la atención y, me ¿Y la otra otra? porque ¿Sí? reflejó cómo es el ambiente en ese momento, en ese lugar. Y es lo no, sí el cabrón que hacía era sí Pero el maquillaje eh, hizo, un gran ¿sí, claro, trabajo. ¿Sí? La, le, el maquillaje hizo un increíble trabajo también de manchaje, de la cara, de montar las piernas. Debemos caminando los detalles, tuvo buena. Sí, las piernas. El maquillaje lo hizo también, lo buscaron y ahora que son de Brasil, fue cercano al trabajo. El pelo también lo tienen de nido, aquí una cosa de... Muchos trabajos de la experiencia si musical, que es como medio invisible, porque claro, no lo es, pero es esa sutileza tendría que, que estar, como me parece que está buenísimo. Ahora se está viendo y por lo que contaban ustedes de, de los coaches, del trabajo de los coaches, de los entrenadores, de los o las entrenadores. Eh, estuve leyendo y estuve chequeando que últimamente en estos últimos seis, siete, casi 10 años en series, películas, este, no sé, cortometrajes, lo que fuese, siempre hay un coach para determinar, o sea, escenas de intimidad, sí, este, ah. en, el, en el tema de eh, con las denuncias o los y los derechos que puede tener la mujer que dice, bueno, es hasta acá, con este... O sea, ¿cómo es trabajar todo el tiempo así? Pregunto por qué, porque hace 15 años atrás y que nosotros venimos todos los de acá, nos conocemos, no trataban eh, a ver... Decía, bueno, se filma a tal hora, esta es la escena que va, eh, y por ahí los actores o las actrices te eh, no, si es una escena de intimidad, que esté el director de fotografía o esté el director de cámara, el iluminador, y tú decís, vos dijiste que los chicos tenían un, este, un coach o una coach, no sé cómo es, o cómo es con ustedes, porque ustedes hacen un trabajo actoral y de repente tenés un, un entrenador o entrenadora que te está diciéndole o te está marcándole otra cosa constantemente al fin. Claro, por porque vos decís, es algo. Como una preparación, Exacto. De, de, de, de, de dar como claves, sobre todo. ¿no? Es... no, acá en particular en este proyecto. No, con, con los menes. Con menes, menes que claro. Una de de estudiar, ¿no? Para todos lados, claro, sí. ¿Vale? Un un poco de pero Pero quiero decir, hay una figura ya premarcada, ¿no? Que vos decís, bueno, tengo que trabajar con chicos, bárbaro, voy a llamar a un coach ¿Y para. el, para el entre Claro. Además una cosa con ella, ella? Una no, una otra Jackie es la, la coach, es la calle de médica brasileña. Sí. La, la, la, la, sí, la, sí. La, sí. La, la que fuma. Y ella ya tiene mucha experiencia trabajando con niños. Claro. Los nenes además eran de Brasil y había una cuestión idiomática, en ese caso, muy.. muy este, importante para trabajar porque no entendíamos muchas gracias a los entonces la teníamos ahí un poco a ella de la vida. claro pero quiero decir desde vos desde el director ya tenés que ir hasta ese pueblo ciudad donde fuese pensando que tenés que tener a esa persona como yo soy la oportunidad de tener claro okay. Okay. ¿me entendés? claro en momento okay. que pensaba, había algunas cosas que, que yo hubiera okay. puesto a alguien que pensamos después que no nos falta en realidad pero hubiera ayudado alguna actividad pero... de sí, dos. No, yo creo que también el potencial, ya que ella trabajaba en la película y ella también como tenía, y como directora, quizás que también podría hacer ese error de llegar a los niños sin un diálogo. Teníamos, igual Los nenes venían con su abuela o con su abuelo. No, sí, sí. Todo, sí, sí como que fue todo así, sí, sí, sí. Pero... Ah, una posición, claro. y de la potenció no no no no no no no no no fue la selección de las personas que no no no para los personajes principales. ¿Vos ya trabajaste con ¿Cómo no ya que no no con ellos? no no Soy tu fan, yeah, soy tu fan, gracias. Sí, um, claro. recom eh, eh. Bueno, en el 2017 yo me contacté con ella ya para que ella, para la película. para que ella, para para que ella, para que ella, para que ella, para que ella, para que ella, para que ella, por que sí. Después, para esas cuestiones de la con que coproducción, que para que ella, de que que que y Marina surgió de un casting muy largo, como seis meses, de muchas chicas que, que, que visitábamos a alguien de así Y bueno, hicimos como una selección y en un determinado momento, en el casting número 3, les pedí monólogo. Un monólogo haciendo de los Y ella presenta el monólogo que está en la. Está en la cascada en sí. sí. la bruja. Sí. ¿Y ese es el casting de Marina, no tiene que como... claro, ver con. Claro, es, es lo que. Acá es. está y el monólogo lo vamos a usar. <risa> y... Después igual seguimos haciendo algunas pruebas más. Eh, Marina tiene una cosa muy dura. Que en su castings era, era más bien fuerte y no hemos que de su parte vulnerable. Entonces pues, hicimos algunas pruebas con ella. Y nada, fue. Todo el mundo que vio dijo, no, acá está y aparte después haciendo el trabajo con las dos y cuando las dimos eso es intuición, bueno, Marina con el y fue increíble lo que pasó cuando se conocieron, fue un momento muy raro, un vínculo, parecía que el pero era que ahora pega, pega, pega mucho, pega mucho, pega mucho, Está bien ayuda que estás lejos, se ponen a Fue amor total, y eh, fue amor en todos, los sentidos y con todos, los fue es algo que es hermoso, y fue hermoso de verdad que me conocieran. la verdad que la verdad, eso, eso, independientemente de lo que se veía en la peli, hubo mucho amor en la peli con todos, los equipos, la... y ellas dos, la verdad que, volvió como una condición, pero... Marina, ¿de qué lugar que es? qué lugar me refiero? ¿De San Pablo? ¿sabes? ¿De San Pablo? Ah, sí, claro. Debería hacer una nota porque es sí. increíble. Así que, recomiendo que la <risa> y, ¿Y qué recorrido los... tiene la película? Estrenan acá, después eh, va automáticamente también a cinear, ¿cómo vos habías comentado eh, eh, cuando entramos? La película entramos? entró en el este sistema y contaban que es jueves pues, pues, estreno, no se hiciste El jueves que viene en cines, en, en la sala 5 de acá de Comón, en Chavalía, en Córdoba, en Entre Ríos, con los reproductores <risa> Entre Ríos, y en Misiones. a ir girando. Pero el mismo jueves 22, eh, el jueves a las 10 de la noche y el sábado 11 a las 22 por Cineal TV, eh, la van a pasar, y a partir del 10 está liberada y el cine con Gustavo Arroyo. Claro, y, por las ponen muchas semanas. Por semana. y, claro. Te va a ayudar a espectacular ese sistema, porque como que llega eh, la mucho la más show en un pueblo donde no hay cine, está todo el mundo esperando ver la película y de esa forma si no tenés que irte a Villa que son dos horas de viaje sí, sí. como que ahí que hay una amplitud que me parece que está a que más, o sea, además con los tiempos correspondientes. Claro. La, la gente del lugar, muchos, tendrán ocasión de la, la por cinear. Es es sí, sí eso es un poco, legal. Claro. Un poco de la tinta, me están esperando que vayamos. Claro. Claro. ¿Tienes <risa> estreno en Brasil? ¿Tienes ¿Tiene ¿tiene estreno confirmado en Brasil? En Brasil hay un preestreno en cinco ciudades porque el estado de Paraná se está pegado a. Sí, sí. Nos pidieron los fondos para que. Claro, sí, sí, por eso. que ahora, después del estreno acá, es este en Andondrina, Matiná, Foguibazú, con la recorrida, es un preestreno. Y después hay un estreno oficial en San como de ciudades más grandes. Claro. ¿Qué, qué expectativas tenés por comparar con ¿Qué expectativas tienen para respecto al público? ¿Qué, qué, ¿Qué esperan recibir el, a, de la gente que viene el... a abrir un Aplausos. No sabés, es como un verano que sale a la luz. Yo no me he ido a hacer ahí en dos tienes. No, yo me refiero a que conozco muchas psicologías también en la película, por eso lo por eso preguntaba. Es si que el que más me importa es que. Eh, de alguna manera algo movilice claro nada que, claro, claro sí Yo creo que ya desde ese lugar yo no creo, es como que me estoy satisfecho y me gusta. Me ha pasado como gente que ha visto el trailer y me, me, me, me han gritado. Me, ha me sentí súper interpelado Sí. En el trailer. ¿no? Sí. Sí. Este, ya eso es como que el objetivo está cumplido. Después te de puede gustar la historia, claro. pero si te si, genera. Es una película incómoda, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? sí, obvio, sí, sí. sí. Los diálogos también son. <ríe> <eso> es <ríe> en un momento es sótico, eh, ya sabía el... que la concepción misma de la, de la historia iba es que a ser así. ¿Sentiste la historia choca un poco con lo que es la fantasía medio propagandística de lo que es el natalicio en los hogares? No, no. Si sentís que la historia de la película contradice un poco, confronta la idea o la propaganda de los nacimientos y los partos en las casas, que se vende mucho en los lugares más tops. Una cosa puede ser cuidada y la otra no. Sí, sí, creo que... De hecho, conozco más historias de casos la praxis y situaciones súper violentas en hospitales y sí. clínicas en casas en o casas. sea o sea que puede remarcar un poco la diferencia entre lo que sucede en el exterior del país y en los lugares más, más privilegiados entonces igual no creo que sea algo que nos pueda suceder acá si, sí, sucede en el Gran Buenos Aires de hecho el que se en de la ciudad y le dijeron, no, no está terminado, le dieron una inyección, claro. y la señora salió del hospital Parió. y tuvo que la casa claro. Entonces creo que es universal, puede pasar en cualquier lugar. ¿no? Y es algo que, su que sucede desde toda la vida. A mí me preguntó, ¿esto podría pasar hace 10 años? Sí, es totalmente atemporal. Sí. Sí, sí. sí, sí. Yo quería hacerle una pregunta a ¿eh? Irene: ¿qué te lleva a aceptar hacer este papel y la película? No. Es es es está es obviamente. Es es es Pero digo que también es una película de género dentro. Sí, de... sí a mí me parece que la historia está buenísima contarla porque sí hay una cuestión de clase también en algún sentido. Porque sí pasa más en el interior del país, pasa más en el lugar más pobres, pasa más en el, país, más en el país, no hay. Eh, no del Estado o no hay una Estado. O sea, entonces me parece importante que se hable del tema. Pero eh, se cuando Gracias. Y cuando salimos de la película, ¿no sé un dijo que le había recordado un mi libro o que había leído? Sí, creo que se fue. Y quería preguntar si hubo alguna película o libro que está inspirado para la historia o el desarrollo de la ciudad. Sí, ya, hay varias. En realidad yo vine cambio en Miyazaki, entonces hay una cosa con el laburo del, del, del, del paisaje de los cielos y del trabajo con los niños. Sí, está muy... Sí, sí. Bueno, muy bien eso es, aparte, sí. Bueno, yo... pero quiero decir que hay un trabajo ¿Eh? bien. Vos decís... ¿Eh? Sí, sí, sí, sí, está muy marcado. Era un aspecto... Algún de que también el lugar tiene un, so, un sonido claro. y nosotros no escuchamos todo el tiempo. Claro. Hay pájaros... Las pisadas sobre la tierra roja, uh -huh. la misma que el de cemento, pues uh -huh. eso fue en este, de alguna forma, la película que conseguimos. Sin... ¿Y esa búsqueda de las personas es el sello definitivo usted, el, el, el, el, el, el, el, el de tu película o de tu labor? No, yo sí, Ah, claro. todos. <risa> <risa> <a> <risa> Por último, dijiste que eras, dijiste que eras fan de, de, sí, de, de, de acá de, de Imagino que tendrás otro proyecto y alguna otra película en mente o alguna <risa> otra miniserie o algo vas a hacer. Sí, sí, claro. Y vos seguramente vas a trabajar con él. Sí, claro. <risa> o sea, que, No sé que... si tenés poder contarnos algo o querés. Sí, verdad eh, sí, estoy trabajando en otra película, pero no con Kiko compañera ni con Aileen. Es una película que se llama La Tálida Alemana, que hace ya bastante tiempo que, que la estoy desarrollando. Es una co-producción también con Brasil, que bueno, que ya ganó un, un premio de desarrollo en el pueblo que Israel Córdoba, acabamos de ganar Ajá. un premio en el en, en, en, en Colombia, que la idea es filmarla el año que viene. Pero usted, esas cosas también, sí. eh, no hay le a confirmado, claro. hay, hay alguien apalabrado, pero todo mundo está después de venir. Por ahí en Alemania, ¿no? Y con Marina también nos encantaría de volver a trabajar como Bueno, cerramos. Muy bien. Cerramos.